Hola amigos espero que la estén pasando muy pero muy bien eh, el día de hoy vamos a hablar de algo que tenía que hacer video yo desde hace ya varios días lo que pasa es que del todo no pude esto fue noticia hace cuatro días exactamente al día de hoy y para sorpresa de absolutamente nadie Validus dejó de pagar y este es el mensaje oficial que enviaron en diferentes grupos para hacer este comunicado. Vamos a proceder a leerlo. Asunto: las mejoras importantes continúan detrás de escena, o sea, están en el mejor momento y esto va de aquí a 20 años más. <ríe> Siempre la misma la misma trama. Estimados miembros, estamos encantados con los fantásticos comentarios que hemos recibido después de nuestras recientes actualizaciones en la oficina administrativa, que han mejorado enormemente la experiencia del usuario y la interfaz. Entendemos que ocurrieron algunos problemas durante la migración y el equipo ha estado trabajando incansablemente para resolver esto. Le solicitamos que tenga paciencia con nosotros durante este periodo de transición. En nuestro esfuerzo incesante por maximizar la seguridad de los miembros, hemos lanzado una renovación completa de la seguridad y una actualización del sistema de pago tras el éxito de las mejoras de oficina. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para incorporar estas actualizaciones e integraciones esenciales anticipamos la finalización para el 16 de mayo qué va a pasar el 16 de mayo no es que ocupamos más servidores es que aquí es que allá ya conocen ustedes la historia durante el cual los retiros se pausarán temporalmente sin embargo nuestra cartera de regalo Permanece en pleno funcionamiento y animamos a los miembros a utilizarla durante esta vez. Agradecemos sinceramente su, conti su continua paciencia y comprensión mientras nos embarcamos juntos en este emocionante viaje. Por favor acepte nuestras disculpas por cualquier inconveniente. Saludos equipo Valius. <coughs> La vieja confiable, <ríe> eh, chicos vean, <coughs> no puedo agarrar el audio, la, la mixer <ríe> se me desconfiguró totalmente, tengo que volver a descargar drivers y es un tema técnico un poco complicado, entonces eh, voy a ponerles un audio, tal vez no se va a escuchar También ahorita ustedes me están escuchando por este micróf micrófono Bluetooth, eh, voy a tratar de acercar el teléfono al micrófono de la manera más rudimentaria posible Pero para que ustedes logren escuchar mientras yo soluciono esto Yo creo que para el próximo video ya va a tener esto solucionado Pero vamos a escuchar los audios que mandaron Vale, ya nosotros ya lo sabíamos Incluso el, eh, la, la concordancia que se hizo con los mismos líderes es una reunión que hubo con el corporativo de los líderes porque ellos están utilizando el back office, que lo tienen que tener listo para el 8 de, de mayo, porque hay un evento en Dubai. ¿Qué pasó? Ellos están, eh, hicieron toda la atención y ya van a, incorporar, van a incorporar el sistema de las billeteras, seguridad de las billeteras. Eh, ¿Qué pasó? La gente empezó a hacer retiro. La, la compañía no quiso cerrar los, los retiros, no los quiso cerrar pues porque la gente lo tirara, pero pues eh, los retiros, obviamente, como, como desactivaron el, el automático de los retiros, se empezó a hacer manual. Ya se empezó a hacer manual, pero obviamente eh, la demanda de retiro no dio capacidad para, para pagar todo. Incluso hay unos pocos retiros que ya no se han pagado. No, los que hicieron mi línea sí se pagaron todos. Sí, los del jueves, los del viernes, a ah, todos les llegó. Pero eh, dicen que hay una línea donde no ha llegado. Por ejemplo, hay un caso donde la no persona que todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque están haciendo manual. Entonces el corporativo pues, habló con los líderes y le explicó, eh, bueno, que hablando por pues, el tema de los retrasos. Eh, entonces el cooperativo le explicó por qué estaba pasando eso y por qué se estaba demorando para terminar la actualización. Porque eso es como cuando se, se daña un tubo y usted no cierra la llave del agua. O sea, pone se a arreglarlo con el, con el tubo, con el funcionamiento. Toca cerrar la Siempre llave tienen unas terminar, analogías tan extrañas. Ellos están incorporando las, toda la seguridad de la billetera. Entonces, en concordancia de los líderes, los diamantes y todo eso, porque incluso nosotros hablamos con un diamante ahorita que nos explicó, se llegó a concordancia de que era mejor esperar que ellos terminaran toda la actualización completa. Para tenerlo listo para el 8 de mayo, para la semana siguiente ya la gente puede retirar normalmente. O sea, eso, eso se hizo en concordancia, se hizo concordancia con, con los líderes y con el corporativo. Bueno, chicos, ustedes ya saben cómo funciona esto. Una telenovela más que empieza. Vamos a ver cuál va a ser la trama de esta. A ver si se ven involucrados hackeos, a ver si se ven involucrados. Eh, temas de que hay que hacer auditorías, cosas por el estilo, ya sabemos, ya sabemos cómo es que funciona esto. En ese canal ya eh, hablamos en algún momento sobre eh, sobre Validus, dimos advertencias, dimos, eh, dijimos que Validus realmente era una estafa, que era un esquema Ponzi y que como todo esquema Ponzi, en algún momento va a terminar cayendo y ese momento parece que fue ahora eh, entonces chicos creo que para sorpresa de absolutamente nadie pues se cumple nuevamente el hecho de que un esquema ponzi no vuelve a caer como siempre sucede y pues qué lástima para la gente que realmente escuchó y se hizo de oídos sordos pero esas son las consecuencias eh, chicos eso es el video que les tenía el día de hoy. Muy atentos porque creo que para mañana, si no me equivoco, mañana tengo un video muy, muy, muy interesante que hemos hecho una investigación desde cero de una compañía que se llama TMC. Mañana va a salir ese video. Va a estar muy bueno para que estén atentos, suscríbanse y activen las notificaciones. Eh, esta compañía es, eh, fue promocionada por Juan Diego Gómez. Juan Diego Gómez, eh, el cual ya hemos hablado también anteriormente de él. Escribimos a la financiera, a la superfinanciera de Colombia, el cual nos dio datos muy, muy interesantes prácticamente nos pasó un informe con respecto a the members club si ustedes conocen a alguien que está en esta compañía de members club o tmc por favor en este momento dígales que saquen su dinero ahora que pueden <coughs> acuérdense que esta advertencia le hicimos también con omega pro saquen su dinero ahora que pueden ¿Por qué? Porque bajo la investigación que hicimos, todo el análisis que logramos eh, recopilar toda la información, es evidente, súper evidente, <coughs> que TMC es un esquema PONCE. Y recuerden ustedes que este señor, Juan Diego Gómez, también estuvo involucrado en Omega Pro. Pusimos unos audios donde él le mandaba un mensaje a Juan Carlos Reynoso diciéndole que él podía ser un colega bastante importante, pero que tenía que pagarle a la esposa sus cuentas. Entonces ya sabemos que este señor eh, ha estado metido en varios esquemas Ponzi y pues básicamente eh, actualmente él se dedica a sacar dinero gracias a esto. Chicos, no los voy a atrasar más. Esa es la información, muy pendientes al video de mañana. Y eh, pues toda la, la información que ustedes tengan de Valius ustedes saben que aquí está saliendo mi número de teléfono. Más 506-897-39988. Si tienen alguna información adicional sobre Valius pueden pasármela para yo recopilar esa información y así preparar un nuevo video. Chicos, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.